Vamos a la toña del Dominico. El Dominico. y <risa> <risa> <risa> pues, muchacha craneana. Nosotros somos cráneos, yo soy Pipo cráneo, eh. El poder del rock. Exactamente. No. Y hoy estamos aquí para contarle unos chistecillos blancos y bonitos. ¿Quién empieza? Pues tú, güey. Yo empiezo. Ah, pues eran dos. Paquea, ¿Para qué andas este, embaucando? <risa> eran dos españoles. Y llega un español caminando así. <risa> Y dice, y dice el otro Coño Venancio, ¿por qué estás caminando tan peculiarmente? y dice y dice, Coño, pues es que, he ido, es que he ido al cardiólogo y me ha dicho que tengo el colesterol altísimo Coño, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que me ha dicho que los huevos ni tocarlos No, no me sale uno ah, no, no, no, no, este, estaban el Juan y la, y la María ahí en, en la Milpa ahí ayudando, ¿no? Y la pinche María no, no, no usaba calzones, cabrón. Pero con las pinches modas ya traía minifalda, falda, güey. Ya no traía sus, sus típicos, este, este mexiqués, ¿no? Ya traía estos, estos, su estos, estos, estos, estos, Y entonces y estos, y se agacho, y, recogía, y Ay, cabrón, el cucarachón que se le hace Y <risa> el pinche Y estaba el, el Juan, y ay, el, ¿qué dijo, ay, ¿qué Juan? Es que, el es Juan. que, de hermanos ah. Me dice el Juan, ay, Juan. Y, se, y se le deja ir con todo, a la pinche madre Y le dijo, ¿hasta Ah, Bien, véalo. ¡Oh, el perro, güey! Me lo a güey! Me lo <risa> <risa> Escóndelo bien ahí al güey. Me va a dar a mi papá. <risa> <risa> bueno, niños, pues este. <risa> otro, otro, otro. Si otro. les gustó esta. dato a otro? No. <risa> si les gustaron estas mamadas, por favor, <risa> denle un like ahí. Y. <risa> Y pónganos ahí si seguimos con las pendejadas o no. <risa> <risa> Chao.